Qué tal amigos habitantes sean todos bienvenidos a un nuevo episodio más completamente en vivo en YouTube el día de hoy no quiero presentarme tanto igualmente el trayecto punto así que pónganse cómodos y apaguen la luz porque este es la segunda parte de Slenderman vs Jeff Killer antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video para el fin de semana por ejemplo lunes o viernes o sábado después de la medianoche así que suscríbete y activar la campanita y sea así un habitante más de este mundo cree tal? Los saluda su pequeño amigo Arturo Espectral, 3014 y la venganza y aquí comenzamos con esto, XD. Cuando se levantó para hacer su camino en la noche, se desvió un poco y tomó otro trago a su whisky. El alcohol golpea sus labios cálidos, con sangre, y sintió una extraña sensación. Un impulso repentino le había golpeado. Se puso de pie en la escena, mirando el bosque más allá de la casa. Jeff revisó sus bolsillos, habían cigarrillos, un encendedor, y por supuesto su cuchillo. Jeff sabía que algo no estaba bien. La sensación que tenía es una mezcla de las ganas de matar de nuevo, y algo muy diferente a lo que había sentido nunca. Él salió de su casa, en la noche fría y húmeda. Jeff estaba en una calle oscura, su única fuente de luz era una lámpara que ilumina el camino. La lluvia seguía cayendo comenzó a moverse en la dirección del bosque. Luchó un poco, su consumo de alcohol esa noche había sido extremadamente alto. El asesino se acercó al bosque desolado. Antes de entrar, dio una rápida mirada a su izquierda. Jeff no estaba lejos de un cementerio. Y temblaba ante él. Un pensamiento estalló en su mente, casi como el viento en una tarde ventosa. La última pieza de su familia estaba a solo unos metros de distancia, y le hizo una seña. Movió los pies del bosque y se puso en dirección hacia el cementerio. Mientras caminaba lentamente, tropezó un par de veces que abarcan la distancia corta. Se acercó a la tumba. Jeff la honró con el olor podrido de la muerte, la chaqueta estaba cubierto en la sangre y los restos de sus víctimas. Jeff simplemente miró la losa fría de granito. Su visión se distorsionaba demasiado para descifrar cualquier tipo de palabras, debido a esto, se quedó y se quedó mirando. Interior de Jeff comenzó a sentirse incómodo, y su garganta se secaba poco a poco. El mismo sentimiento de minutos antes. Jeff tropezó de nuevo al bosque. Mientras caminaba temblando hacia el bosque, sus ojos se posaron en un árbol a unos metros más lejos que los demás. Lo que parecía un pedazo pequeño de papel grisáceo se veía colgando de un clavo. Sus ojos borrosos, fueron incapaces de leerlo. No hizo intento tampoco, y se deslizó en la oscuridad lentamente. Casi como si reconocía a este lugar, como si fuera su verdadero hogar. Apretando sus dos botellas de whisky, intentó visualizar el bosque. Jeff admiraba la oscuridad, que le recordaba a un pasillo negro, una en la que el asesino podría fácilmente reducir los cuellos de sus víctimas sin ser visto. Mientras continuaba caminando, Jeff se convirtió en cierto modo, en caprichado. La negrura vacía se arremolinaba a su alrededor. Murmurando para sí mismo en un tono irreconocible, continuó al trote. Algo se sentía un poco extraño. El crujido de las hojas parecía demasiado alto para dar cuenta de una sola persona. Jeff se sintió como si algo se ocultaba más allá de su línea de visión. ¿Quién está ahí? Una gran cantidad de ruido puede ser oído, pero nada fuera de lo común. Los chirridos de los ríos se hicieron más y más fuertes como Jeff se iba acercando. Vamos tío, en realidad no me gustan los juegos, y menos a las escondidas. Tal y como Jeff anunció esto, un susurro rápido de un arbusto cercano se escuchó. Entró en él antes de que el sonido podría llegar a un silencio por sí mismo. Luego Jeff vio unas ratas. Malditos ratas, solo sirven para crear plaudas. Proclamó Jeff como un roedor corrió por las hojas. Después de haber visto lo que era en realidad, continuó su paseo de medianoche. La lluvia que chocaba contra su espalda se detuvo lentamente. Su visión se volvió muy borrosa y un fuerte ruido fue creciendo dentro de su cabeza. Lo que se oía no era más que un producto de la imaginación de mente de Jeff, ya que el bosque estaba completamente en silencio. El ruido que llegaba poco a poco seguía molestando a Jeff. Desde su dolor, Jeff cayó al árbol. Ambas botellas que fueron apretadas por sus manos cayeron hacia el suelo. Uno se estrelló contra la corteza del árbol, y se hizo añicos por todas partes. Cuando sus ojos se reajustaron a la oscuridad una vez más, la visión borrosa desapareció cuando Jeff vio un objeto de color blanco ovalado, como flotando por encima de él. Su mirada se centró rápidamente en el objeto, pero lo que había estado frente a él hace unos segundos había desaparecido. ¿Qué demonio fue eso? Jeff se rió de su propia observación. Estaba su mente jugando trucos en él Ahora sé que no hay ratas Llegó a la conclusión de que algo tenía que estar al acecho en la oscuridad Que le seguía de lejos Eso es todo, he terminado de jugar ¿Quién coño eres, cabrón? Gritó Jeff desde la parte superior de sus pulmones con la esperanza de algún tipo de respuesta Cuando empezó a caminar de nuevo, sintió el leve hormigueo en el cuello Sal, sal perra Gritó él. No te ocultes ahora, voy a cortar cada árbol para cortarte la garganta. Jeff señaló con el cuchillo hacia un árbol alto y delgado que sobresale de la parte izquierda de su visión, y lo apuñaló. Él se sorprendió al ver que en el contacto directo, el árbol, o lo que él pensaba que era un árbol se desvaneció en la oscuridad, en cuestión de milisegundos. No sabiendo qué hacer, miró rápidamente hacia su derecha, y apuñaló en el negro de la noche. Miró hacia el bosque, y no vio lo que estaba esperado. Lo que se puso delante del niño psicótico era extremadamente alto, flaco, vestido con un traje limpio, negro. Esto fue todo lo que Jeff podría hacer en su momento, ya que la oscuridad distorsionaba su vista. Los ojos de Jeff se había despejado de nuevo, y rápidamente empezó a observar al hombre. Estaba demacrado, pálido, casi blanco puro en color. Cuando Jeff le miró la cara, pronto llegó a notar la falta de características faciales en este hombre. Esa cara estaba completamente vacía, sin ojos, la nariz sin la boca. solo un blanco, la cabeza en blanco. Esto hizo que Jeff se sintiera un poco incómodo, y pronto estalló en una carcajada. Aunque sorprendido, Jeff pronto se dirigió a la figura que tenía delante. ¿Así que eras el hijo de puta que me perseguía por el bosque? Jeff se quedó mirando el vacío una vez más. Sabes, yo no sé qué cómo eres, pero me recuerdas a mí, tú tienes la cara blanca como yo, pero lo único que nos falta es una sonrisa. Bueno amigos y amigas, siguiente semana viene parte 3 pesetas. Por favor cuéntanos qué te parecieron estas historias. Si has visto una vez esta programas, de otros sitios de web, este te recomiendo. Te ve a tu casa o tu trabajo o otros lugares de sitios que te gusta más. Déjanos saber todo eso aquí abajo de comentarios o a través de Twitter utilizando la chat. Soy uno espectral o aquí los comentarios de este video para que así te podamos leer como siempre recuerda que si tú quieres enviar tu propia historia déjanos aquí los comentarios como este otros sitios quieres enviar solo usarlo el hashtag soy uno espectral a través de cualquiera de nuestras redes sociales todos los en clase los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos a mí me encuentras en todo lado como arroba sus y juro suscríbete al mundo venganza de arturo espectral 3014 si es que todavía no lo has hecho puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece. Aparecerá pronto en tu pantalla. También le recordamos que tememos a nuestro TikTok y a historias del mundo de Arturo Espectra que están disponibles en todas las plataformas digitales y los enlaces también están aquí en la descripción. Sin más ángulos decir aquí me despido. Yo soy la señora cuenta las historias de terror. Nos vemos después.